me oyes por fin estás bien te puedes mover los demás el impacto no hay nada que hacer hola a todos bienvenidos a la guía legendario de halo con para la segunda misión halo alarma he detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose Recomiendo que vayamos a esas colinas, con suerte el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse Detecto miles de tipos de plantas, el ecosistema del anillo es increíblemente sofisticado Bien, una vez que bajes de la cápsula de escape, toma granadas y munición Vas a venir a este lado y esperar a un transporte del Covenant Alerta, se acerca una nave de transporte del pacto deben de estar buscando supervivientes, recomiendo una huida inmediata este es un encuentro opcional que yo decido enfrentarlo ya que me da la posibilidad de tener una pistola de plasma un poquito antes para ayudarme con el segundo encuentro lo que vas a hacer es esperar a que se posicione el transporte del Covenant del lado izquierdo, tu izquierda, van a salir Grunts y del lado derecho van a salir Elites. Prepara tus granadas. Vas a ver un grupo de unos cuatro Grunts. Lanzas tu granada de fragmentación. Y les disparas para que no se muevan. Y se atrapen en la explosión. Puedes utilizar esta roca y los árboles como cobertura. Esperas a que se vaya la nave Intercambia tu rifle de asalto por una pistola de plasma Esa pistola de plasma Te va a permitir enfrentar a los dos elites Que la misma nave dejó Ten mucho cuidado, utiliza el terreno como cobertura Utiliza estas rocas Como siempre, tómate tu tiempo No hay prisa, más vale ser precavido estos heli tienen tienden a esquivar mucho pero si pierdes energía aquí hay rellena tus municiones y granadas y si hay, hubo algún gran que se te escapó puedes eliminarlo desde aquí al cruzar este puente un par de banshees van a notar tu presencia y van a empezar a dispararte los puedes ignorar casi siempre nada más no te quedes mucho tiempo en un solo lugar no te atores como yo si gustas con tu pistola m6d puedes atacarlos e incluso derribarlos pero pues igual y es un gasto de municiones toma alrededor de unos 24 disparos para derivar un manche con tu pistola esta parte tienes a un elite y varios grunts a los grunts los eliminas con disparos a la cabeza y el elite con el combo de pistola de plasma y disparo a la cabeza se pone un poquito agresivo este elite nada que no puedas lidiar y al final de este encuentro te recomiendo agarrar la mejor pistola de plasma que encuentres llenar tus granadas de plasma ...porque sigue el encuentro más difícil de esta misión. Ahora nos lo pusieron muy al principio. No te voy a mentir, puede complicarse un poco. Parece que el Elite no lo había eliminado, solamente se me había escondido. Procura no perder vida, pero si pierdes hay un par de paquetes de energía más adelante, no muy lejos entonces puede ser un poquito incompleto después de terminar con este encuentro, tomar la mejor pistola de plasma que encuentras y granadas vas a proceder despacio no te adelantes muy rápido porque puede que el juego no te dé un punto de control y te va a regresar hasta el principio de la misión si te das cuenta aquí Voy un poquito paranoico, en mis prácticas No me dio un punto de control y tuve que repetir la misión desde el inicio Detecto la baliza de señales de una lancha salvavidas en la siguiente colina Debemos comprobar si hay supervivientes Nos acaban de dar el punto de control, ahora sí si procedemos Va a haber una nave de transporte del Covenant Runs y Elites Prioriza a los Elites Si quieres salvar a tus Marines Son dos elites, a veces dos azules, a veces dos rojos, a veces uno y uno, ahorita me tocó uno y uno, y algunos grunts. Cuando termines de luchar con este grupo, se va a acercar contigo el sargento de los marines. Y en cuanto empiece el diálogo, sigues la ruta que indico. Gracias a Dios, jefe maestro. Ya pensaba que la cosa era grave. Esto es un desastre, señor. Estamos desperdigados por todo este valle. Hemos solicitado evacuación, pero hasta que ha aparecido usted y creía que estábamos retos. No se preocupe, sargento. Nos quedaremos aquí hasta que seamos evacuados. Atención, se acerca una nave de transporte del pacto. Allí. Trata de ganar un poquito de tiempo al tiempo y vente por esta parte. Prepara tus granadas de plasma. La estrategia aquí es pegárselas a los Elites que bajan de la nave de transporte. Al menos asegúrate que sea uno de ellos para que te haga todo más fácil. Después ocúpate de los Jackals y de los Guns que bajen. Para los Jackals te recomiendo mucho las ganas de fragmentación porque es muy difícil darles en la apertura de su escudo. Ignoras ese paquete de energía Sé que suena loco y de hecho ahorita me estoy muriendo, pero... Es mucho más fácil hacer esto. Si te le adelantas a este transporte. de nava cuenta. pero la granada. Esa expresión me ayudó. Mató a ambos. Y esta... Nave de transporte solamente aquí en el Una vez que termines. Te van a dar un punto de control muy pronto. Y vente por esta ruta que te indico. Subes por aquí mismo. Y ahora sí aquí arriba hay dos paquetes de energía toma uno si lo necesitas granadas y balas si lo necesitas y te vas a dejar caer por aquí sin saltar para no perder energía asegúrate de tener al menos una granada de plasma y vas a hacer lo mismo ese se puede poner un poquito más difícil por el ángulo en que llega la nave y que puede que no alcances a llegar vas a tener que probablemente cargar varias veces este punto de control este es el que la persona se me dificulta este y el próximo después de que la nave se vaya y hayas eliminado a los enemigos vas a obtener otro punto de control este es el punto de control más difícil de todo el encuentro porque son dos naves seguidas sin punto de control entre ellas. Preparas tus granadas de plasma, te vienes por este lado y ahora no vas a intentar pegarle las granadas a los elites, sino colocarlas de tal manera que cuando lleguen les exploten en los pies. Si lo haces bien, matarás a ambos elites y ya no más quedarán runs que entraron en pánico y no te darán mucho problema. Ten mucho cuidado de las granadas que te lancen y los disparos que te de conectar la nave de transporte Y date prisa porque Viene una última nave de transporte Por suerte esta nave de transporte solamente tiene Grunts, Jackals y un solo Elite Pero se te puede complicar Puedes adelantarte un poquito, lanzar granadas de fragmentación Como vieron ahí La mayor parte de los Grunts sucumbieron ante ellas pero me quedó un elite y el jack. Equipo Charlie, me alegro de oíros. Martillo, necesitamos transporte hasta la lanzadera de mando. Voy para allá. Mira, más lanchas salvavidas, bajan muy deprisa. Si esas lanchas consiguen aterrizar, el pacto se les va a echar encima. Martillo, necesitamos que sueltes el jabalí. El jefe maestro y yo vamos a intentar salvar a algunos soldados. Recibido a Cortana. Bueno, pues vale, equipo Sammy, guardas desplegado. A por ellos. Recibido martillo. Prepárate para evacuar a los supervivientes y ponerlos a salvo. Afirmativo. Eco 419 en posición. Martillo, corto. El jefe maestro y yo necesitamos refuerzos. ¿Te sobran unos hombres? Bueno, señoritas, quiero voluntarios ya. Los demás a la nave de transporte. Muy bien Nos llevamos al Warhawk por toda esta ruta Y haré comentarios hasta el siguiente encuentro Esta cueva no es una formación natural Alguien la construyó, así que debe de conducir a alguna parte. Me he introducido en la red de combate del pacto. Están emitiendo datos tácticos en canales desprotegidos. Deberíamos enseñarles con quién se enfrenta. jefe Maestro, voy a usar el sistema de transcomunicaciones de tu traje para controlar lo que dicen. esta primera parte la vamos a hacer sobre el warhawk déjale a tu artillero todo el trabajo que de ser posible atropella al mayor número vamos de enemigos allá. que puedas los he especialmente Jackal C.X los guns son pesa fácil Venga, para la ametralladora era mantente siempre en movimiento porque si no los grunts se pueden poner muy felices lanzando granadas. Están por todas partes. ¿Tendemos? Nada te puede detener aquí. Vamos allá! La habilidad de la pistola de plasma para detener a los vehículos. No fue aquí. introducida sino hasta ¿Qué? Halo 3. Así que no tengas miedo de que un jackal con un disparo de sobrecarga te vaya a detener en seco. Dame un ángulo. y hay otro ahí está ya los veo dios adiós dale ¡Wow! ¡Ay! Me quema Ahí está Recibido Cuando estás contra los vans, no te acerques mucho Porque te pueden lanzar granadas Si te quedan ya pocos enemigos Puedes optar por bajarte De tu Warthog Y enfrentarlos directamente Puedes colocar el Warthog de una manera Que te oxide Recibido. El artillero como ahorita vas a ver este lead nos está dando muchos problemas porque Aquí. se esconde mucho entonces en opté ello. por mejor bajarme y enfrentarlo a pie y mi artillero me ayudó a eliminarlo una vez que ya esté limpio todo vas a posicionar tu warhog a un lado de esta pared acomodalo lo más cerca de la pared que puedas vamos a hacer un pequeño truco te vas a bajar de tu Warhawk vas a brincar sobre él y vas a brincar a esta como plataforma para lograr ese salto necesitas agacharte cuando estés en la parte más alta de tu brinco y por esta parte vas a lanzar granadas de plasma porque hay tres elites. con un poquito de suerte obtienes una reacción en cadena si no tú puedes terminar con el que quede, seguramente queda nada más uno si lo prefieres te puedes bajar hacia donde está tu Warhawk haces que el elite te siga y el altillero te ayudará a acabar con él Vas al fondo, presionas el botón del panel para extender el puente de luz. Más tráfico en la red de combate del pacto. Ha conseguido salir mucha más gente del autón de lo que predije. El capitán se lo ha puesto muy difícil. Si encontramos al capitán Case y a los demás supervivientes, tendremos posibilidades de coordinar una resistencia eficaz. Lío. Los armarios de las armas se deben de haber abierto Hay armas y suministros por todas partes Pero, ¿dónde están los cuerpos? Lo más importante aquí Es que tomes el rifle de precisión Repongas tus granadas Y tu vida Vas a tomar esta ruta que te indico Regularmente esta misión Tú puedes decidir cómo actuar rescatar a los sobrevivientes pero te sugiero este orden te vas ya a bajar de no tu Warhawk aquí vamos a comprobarlo. y con tu rifle de precisión vas a hacer las de francotirador a la mayor parte de los enemigos los élites azules se mueren con un disparo directo a la cabeza los élites rojos un disparo a la cabeza no será suficiente necesitarás darles dos disparos al cuerpo puedes hacer un disparo a la cabeza y uno al cuerpo pero es mucho más sencillo dar dos disparos al cuerpo estos Jackals no tardarán en adoptar tu presencia trata de acabar con ellos porque si no van a estar disparándote mucho y acabando con tus escudos por suerte en Halo Combat Evolved cuando estás en la mirada aumentada tu radar no desaparece, así que así puedes estar alerta. Trata de priorizar siempre a los elites. Si consideras que hay un guard muy lejos que vale la pena matar, adelante. Pero siempre ve primero por los elites. Ese se me escondió. Vamos a tener paciencia. El juego del francotirador es. ...ser principalmente muy paciente. Ahí está el lead. No Fallé la todos. cabeza, por eso tuvo que dar un segundo disparo. Buen tiro. Como ven, mi puntería no es buena. Pero lo que quiero demostrar aquí es que no tienes que tener puntería perfecta para poder lograrlo Buen tiro. aquí me queda un jackal y ahí al fondo había visto un grant hace un minuto Y se llamar su atención pero no me hizo mucho caso ya que básicamente no hay enemigos te puedes volver a subir a tu warthog y te acercas por este lado que te indico Atento a lo que dicen tus marines, ellos pueden estar un poquito más alerta. Está por todas partes. Estoy en ello. Ahí me di cuenta que me percataron de el Grunt. Pensé que la se había vuelto a ocultar. Parece que sigue ahí. Uh, uh, uh. Los he encontrado. No menos precios a los Grunts, porque una granada bien colocada. Puede ser tu muerte, te acercas por aquí ahí al fondo ya se ve un par de leads vamos a hacer que nuestros yeah, nos eche la mano pero si sí te recomiendo que te bajes y puedas dispararles no con el rifle de precisión Dale. una vez que te salgas de esas dos amenazas son las amenazas más grandes puedes acercarte un poquito más y va a haber un grupo de Jackals. Lánceles una granada de fragmentación. Siempre muy buena en contra de ellos. Y no te confíes si nada más ves a uno o dos. Porque en el piso de arriba de la estructura que está a mis espaldas ahorita. Puede que haya grunts. Y como te dije hace un minuto. Una granada bien colocada. Puede ser tu perdición. Había dos guns, de hecho. Una vez era el área limpia. Hay un paquete de vida ahí. A veces queda uno o dos enemigos. En esta estructura. recibido Marines preparados para evacuación ya. Aquí me di cuenta que me faltó un grunt ahí arriba pero por suerte mis marines se encargaron de él. Eco 419 a Cortana, adelante. ¡Te viene! Te recibimos Eco 419, tenemos supervivientes y necesitamos despegue inmediato. Recibido a Cortana, voy para allá. He detectado otras lanchas salvavidas en vuestra zona. Una cerca de un desprendimiento de rocas. Y otra cerca de la desembocadura del río no veo bien desde aquí pero parece que hay más supervivientes recibido vamos para allá bien, ahora nos vamos con nuestro Warhawk de vuelta al punto donde encontramos el rifle de precisión te van a enfrentar dos Banshees y los vas a enfrentar de la siguiente manera Siempre sobre el Warhawk y en constante movimiento. Tu artillero se encargará de todo el trabajo sucio. Vienen otros. No te dejes de mover, no te dejes de mover. El Warhawk tiene muy mala aceleración, tarda mucho en agarrar velocidad. Pero si no te detienes, no vas a sufrir de eso. Como puedes ver no tardan mucho en caer si necesitas granadas munición para tu pistola aquí ahora y ahora te voy a ilustrar el camino que no debes tomar esta área a veces me es un poquito confusa y me fui por la entrada del área que no es la correcta que es la que ves aquí como sé que no es la correcta muy bien cuando alcances a visualizar el contenido del área verás esa estructura grande al fondo este es el área que reservamos hasta el final entonces ahorita nos vamos a reversa y vamos a buscar el área cuya entrada tenga una roca a su izquierda. Tenemos que buscar las otras dos lanchas Esa es esta mera. Si ven ahí está esa roca a la izquierda. Con eso sabes que estás en la área correcta. Detectado y toda esta área básicamente... La vamos a limpiar sobre nuestro Warhawk. Ten mucho cuidado. Ahí demostré que es muy malo que te quedes atorado. Por suerte no perdí todo mi escudo, mucho menos la vida. Pero mantente en constante movimiento. En constante movimiento. Muérete. Es mucho más fácil si atropellas a los enemigos. Aquí hay más paquetes de energía, pero más importante que eso, son munición para nuestro rifle de precisión. También hay granas de fragmentación. Ya que todos los enemigos de la primera oleada estén muertos, sube más o menos a la mitad de este camino no o hasta que caballería. los marines noten tu presencia. En cuanto lo hagan, regresate a tu Warhawk o ves ahí al fondo viene una nave de transporte regularmente esta sería una parte bastante difícil pero te va a dar un toco subes a tu warhawk le adelantas a la nave de transporte y vas a atropellar a todos absolutamente todo lo que baje de esa nave de transporte tiene que ser atropellado por ti bueno, a menos que lo mate Oiga, antes partillero, ¿no? ¿no? Ten mucho cuidado con cómo acomodas tu cámara, porque ahí por hacerlo mal... me queda toda en esa roca, pero no, no hubo mucho problema. Después de este nave de transporte... ...hay una segunda. Viene por este lado. Aquí. Vamos allá. Cuando una nave de transporte llega o se va... ...regularmente... ...si nota tu presencia comenzará a dispararte su cañón de plasma mantente en movimiento El cañón de plasma no es muy poderoso pero te baja los escudos rápidamente de nuevo atropella todo especialmente los enemigos, aunque puede ser los más difíciles de atropellar porque tienes que mucho pero tú alquilo te cubrirá no te lo Yo peor que veo. te puede pasar es que te Dios. atores o te detengas en seco porque como dije hace unos minutos el Warhack es muy lento para acelerar después de cada nave de transporte obtendrás un punto de control esta es la tercera nave de transporte y de nuevo atropella a todos muy bueno. No debería darte ningún problema Ahí está. ¡Y La siguiente nave viene por este lado Ahí tenemos nuestro punto de control Con cuidado ahora y lo mismo. Todo. Este está un poquito más difícil porque no te puedes mover con tanta libertad. Pero como ves, no nos dio muchas complicaciones. Aquí este ya acá logra escurrirse, pero no quedará vivo por mucho tiempo. ¡Uno menos! Uh. ECO 419 a Cortana Martillo en posición y lista para una nueva recogida Afirmativo, Martillo Listos para despegar Aproximate cuando estés lista Vamos a buscar la última lancha salvavidas ECO 419, buena suerte Muy bien, como viste Puedes tomar otro paquete de energía Y llenarte de munición Granadas Vas a tomar este camino Que es un muy espantar Y vas a girar a la derecha Alarma ha interceptado informes de que el pacto Ha localizado y asegurado el lugar donde se ha estrellado El Pilar of Autumn. La buena noticia es que el capitán sigue vivo la mala noticia es que el Pacto ha capturado a todos los operadores supervivientes. Bueno, evidentemente no te recomiendo que hagas vida, eso que me pasó a mí. Pero una vez los que los llegues a este punto, detente, bajas de tu Warhawk y de nueva cuenta. Vamos a disparar a distancia con nuestro rifle de precisión. Dos disparos al cuerpo de un rojo. Si es que no fallas, lo matarán, un disparo a la cabeza de un elito azul, no se encargarán vestido. de él. Aquí no puedes niño. utilizar tu rifle de precisión con un poco de más libertad, en unos minutos más vamos a poder tomar otro rifle de precisión para tener más munición. esta sección se parece mucho a la primera sección que hicimos nada más que los enemigos tienen más cobertura aquí intento llamar la atención de ese Grant sin éxito estoy viendo que al fondo los Marines atrapados están peleando contra este Elite cual muy me bueno. permite echarles una mano tarde o temprano van a llegar jackals a lo que es ahorita a mi derecha este es muy escuridizo parece que los disparos no llaman su atención pero ahí están los jackals Bien. Ya los veo Yo lo vi primero Como te dije Hay Jackals viene a tu posición A ah, que no puedas Encargarte Ahí está otra vez ese elite Vaya que no quieren morir Allí hay más. Los he encontrado. Recibido. La pistola puede ser utilizada como una especie de francotirador, pero no es tan precisa. Ese líder plano no quiere que lo mate. Muy cauteloso. Aquí mi intento fallido de obligarlo a salir con una granada de plasma no me funcionó y no me percate que había otro yacal que se acercaba a mí. Aquí. Estoy en ello. No puedes matar con una granada de fragmentación. Y si la lanza es mucho mejor que yo. Está. Una fallida Ahí está Eso es lo que originalmente quería hacer Pues ya que la elite Sigue ocultándose Me encargo de el resto de los enemigos En cualquier momento Tú puedes irte A donde está el grupo de Marines Que están esperándote Pero te conviene Por mucho Eliminar la mayor parte de los enemigos. Ahí está. ¿verdad? Creo que es el mismo porque ahora de plano se volvió a ocultar. Cuando ya veas que no hay enemigos que puedas matar. Súbete a tu Warhawk y vete por esta parte derecha. hay algunos Marines ocultos en las colinas encima de la estructura. es por aquí, los Marines tapados van a notar tu presencia. Y en esta roca pequeña va a haber más munición de rifle de, de precisión. Debería, Lo Warhawk, Llamaré a una nave de transporte para recogerlos. Lo vas a colocar aquí. Te bajas. Y vas a esperar a que llegue la nave de transporte del Covenant. Ahí está ahí viene. ¿Recuerdan ese lirojo que no se dejaba matar? Muere maldito. Ahora sí. Vas a hacer la de francotirador. Desde esta parte. Encárgate de los Elites lo más rápido posible. Tienes mucho tiempo para interceptarlos. Yo no soy muy buen francotirador, mi puntería es muy mala. Pero como pueden ver, hay amplio tiempo. Ese es el único día que me quedaba. Tus Marines ayudarán con su torreta. Cuando una diga Que esos son todos Habrás terminado Con la misión Dame un ángulo Dale Sigue así Esos son todos Recibido, voy para allá Más tráfico en la red del pacto Tengo al capitán Case Está en un crucero del pacto. El Verdad y Reconciliación. Lo utilicé antes de dejar el autunno. El Verdad y Reconciliación está en una meseta a 300 kilómetros en el aire. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí viene nuestro transporte. Subí y larguémonos de aquí. 准备飞